Hola, amigo ucraniano y amiga ucraniana cómo están aquí nosotros, gustosos de volver a compartir con ustedes. Queremos platicarles de algo que nos está dando vueltas en la cabeza, ¿no? Sobre todo por la situación que vemos. Está cabrón! Está, cabrón. No, está patinando. Yo no, estaría dando vueltas en, en la cabeza. La verdad es que por lo que ha sucedido últimamente la banda con el cambio de, de integrante, sí, ¿no? nos pusimos a, a pensar en, en, en algo, ¿no? Tiene que ver con grandes planes. Grandes cambios. Sí. Entonces, este, pues queremos platicar de eso con, contigo, amigo, que estás en otro lado del cristal. Antes, antes que nada, pues déjanos un comentario de qué piensas acerca de esto. Ahí abajito al ratito lo leemos y te contestamos. Y ahora, pues entremos en materia. No, no puedes pretender generar un cambio sin que haya movimientos fuertes, importantes. Uh -huh. Sí, claro. Pues sí, ok. Puede haber de cambios a cambios, pero. Por lo general, cuando uno genera un cambio es porque algo no está funcionando o simplemente porque quieres mejorar, Y digo, laboralmente habla, eh, hablando, ¿no? porque a lo mejor este, en tu coche eh, haces un cambio además, para que se vea bien o, o tú te aumentas las boobies. Entonces, Ay. No, hablamos de cambios que, que necesitas hacer para, para generar algo mejor, algo más allá de lo que está. Y por eso, por lo general, este, pues, tienes que hacer movimientos Claro, sí, sí, sí. Por, ahí, ese, por ahí una frase que el principio de la locura es querer que las cosas cambien haciendo lo mismo. O sea, la neta es que si uno quiere un cambio fuerte para llegar a, a algo, pues realmente no lo puedes hacer si, si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay que generar precisamente no nada más un cambio, sino también acciones, ¿no? Sí, como acciones. Esa, ¿no? Que tienes que cambiar la, la receta, ¿no? Exactamente, ¿no? Para que sea sí. distinto, porque si quieres a fuerza, que las cosas cambien y sigues actuando Igual. de la misma forma, pues nunca va a cambiar. Sí. A, a nivel laboral, equipo, te cuentas eso es lo que pasa aquí, en cualquier grupo, aunque lo hagas por gusto nada más, pues es, es trabajo, lleva trabajo y cosas que hacer, y pues, sí tienes que hacer estrategias. Tienes que fijarte dónde y cómo y cuándo y el por qué. Planear, entonces sí, para generar un cambio tienes que planear, porque si no puedes hacer un cambio que no te resulte tan adecuado a lo que pensabas o, o el resultado no va a ser el que esperabas. Si quieres que haya grandes cambios, tienes que generar estrategias, movimientos, movimientos plan, planes, planes y... Sí, sí, sí. sí, ¿no? Y los dichos mexicanos sí, sí. tienen su sabiduría y hay uno que dice que a grandes males, grandes remedios. Es por ejemplo, este no? estuvo en muy Mujer, los calzones. Ah. Hizo de, los... de ULE ya, por ejemplo. Sí, ya. Ya. ¿Ya? tú qué opinas, Carlita? Pues porque sí. la más chavala del equipo. Pues sí, es muy importante, ¿no? Sabes lo que dicen porque no te das cuenta que si quieres otra cosa, eh, tienes que hacer obviamente cambios ¿no? entonces sí es importante yo creo que empezar desde ahí ¿no? que, que tienes que hacer cambios hacer como dicen las estrategias, fijar metas y hacer las cosas diferentes ¿no? que a lo mejor generalmente vienes haciendo para que tengas un mejor resultado obviamente y hay gente que le tiene un buen de miedo al cambio sí, hay gente sí, que le encanta es estar estática sí, sí. en y si te quedas estático pues, tu vida. Te, ah, ese es te el, hecho el hecho, tema hecho. ese es otro sí. tema que se muy amplio sí. pero es que la gente es eso, está en su zona de confort Así es y, y no se quiere mover de ahí porque le tiemblan sus chichitas no cree que vaya a poder cambiar pues ¿y es es miedo? Miedo. Este Todo está igual, estamos igual, vamos pero, a peor Pero man. en realidad, en realidad Y por eso digo que sería otro tema, en realidad sí. es miedo es miedo, exactamente. Sí, el el miedo cambio, para y el cambio paraliza y el miedo. Pero de destruye. A, aunque no quisieras, de todos modos te mueves, ¿no? Como dirían por ahí, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Yo pero... sí, voy todos los fines de semana al mismo, güey. El agua el agua corre, ¿no? ¡Ahhh! ¡No es Ah. no es la misma! no <risa> es la misma ¡Ahora, güey! ¡Cucho, chucho, río! ¿Estás bien? ¿Y no ves? En fin, niño, niña que nos ves, pues eso es lo que queríamos compartir, porque tenemos un cambio importante en Cráneo, pero van a ver que aquí en los cambios no los hacemos nada más, porque sí, por eso nos tardamos en que aquí la Carlita estuviera aquí donde está paradita y van a ver que. Ahora que oigan el nuevo material, ya pronto, ya pronto vamos a lanzar el primer sencillo. La neta es que ya debe estar lanzado, pero tenemos no un... La cagamos por ahí. ¿La cagué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, mi niño, la neta es que ya lo deberían de estar oyendo, pero la cagamos. La cagamos. Pero ahí vamos, ahí vamos, estamos todavía... Sí, sí. ¿Cómo van? ¿Todo en orden? Sí, no, no, sí, sí. Pero ya pronto, ya pronto van a, a oír ese sencillo y... ¡Oh, qué bonito! Ay, está de... La neta que es una cosa que... Mira cómo me pongo. Sí, o sea, así no. que, ya sabes, amigo Granero, mantente el movimiento, brinca, corre para alcanzar lo que quieras. ¿no? Así es. Y no le saques. No le saques. Los no mexicanos, miedo, aparte, chico. los mexicanos no decimos miedo. No, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Así como dice, Entonces, miedo, así como te estoy diciendo, ¿quién dijo miedo? No tengas miedo a suscribirte y a darnos muchos likes. Porque eso vivimos amigos. Sí, pues. El niño tiene dos o tres días sin comer. <risa> ¿Ya lo ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya no, ya no? Yo sí. me como todo lo que él... No, <risa> bueno, entonces ya sabes, Ahorita arriba, campanita, suscríbete, www.cranium.com.mx Y nos vemos en la que sigue. Cranium es el poder del rock. rock! Y ya sabes, pórtate mal, cuídate bien y nos vemos en la que sigue. Chido.